Antonio Contreras expresó ante las cámaras que un joven solo identificado como Danielito lo hirió a machetazos en el sector Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Eh, un muchacho en el barrio llamado Danielito. ¿En qué barrio? En Santa Ana. ¿Qué pasó entonces? Se siente ser un gran hombre, y un abusador a la vez, porque él tiene una madre que lo apoya mucho, un hermano que es militar, entonces él vive haciendo de la de ley y hace de la de ley y siempre le sale bien. Entonces a mí me agarró y me machetazo y, y ella se lo y sigue caminando como si nada. Exige sea apresado su agresor. Ellos peleamos la trompa y después fue a usar con machete. Y me guirió. ¿Cuánto machetaste? Dio? Me dio dos, por aquí. ¿Cómo se llama él? Danielito. ¿Eso ocurrió dónde entonces? En el Valle Santana. Que haya justicia y ese muchacho quiero que me lo presen. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.